Leo, bienvenido, bienvenida a este espacio de Biosabiduría Ancestral Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like Y nuevamente bienvenido a esta, tu guía general del 23 al 30 de septiembre ¿Qué tal se han estado moviendo tus relaciones, tus experiencias en estos últimos días? Hace... Prácticamente 15 días todo empezó a moverse bastante, bastante fuerte en tu vida Leo Y eso tiene mucho que ver con los mensajes que tenemos el día de hoy para ti Estos mensajes canalizados de tus ángeles Y de esa energía universal en la que creas Y el día de hoy estamos aquí para entregártelos ¿Por qué no? Deseamos que encuentres... Esas palabras, esas frases que te ayuden a continuar este sendero de la vida. Recuerda que esta es una eh, guía general, por lo cual puede o no ajustarse totalmente a lo que estés experimentando. Sin embargo, seguros estamos que aquí vas a encontrar respuestas a lo que estás sintiendo en estos momentos. Es importante mencionarte también que no es un, eh, una guía adivinatoria, este no es un tarot adivinatorio, no es eh, una tirada para predecirte tu futuro y decirte cómo y qué va a suceder, puesto que eso sería predisponerte a algo que es infinitamente está infinitamente lleno de posibilidades y eso depende de ti, Leo. Total y absolutamente de ti y tu conexión con esa energía universal en la que creas Esta guía es para darte los pasos a seguir para que sanes desde la raíz aquellos miedos, aquellas resistencias Y en tu presente el día de hoy Leo tienes la carta lento pero seguro ¿okay? Es importante Leo que te des un tiempo y que estos días los tomes eh, con calma, con tranquilidad, hay momentos para todo y este es uno muy bueno para que hagas una pausa, para que vayas caminando paso a paso, las situaciones que te han llevado a, a, a pedirte que vayas paso a paso tienes el mago de la conciencia en estas situaciones anteriores a tu presente, te han llevado a vivirte en este momento mira ya se terminó esta velita de la sabiduría y eso quiere decir que estás en un momento de remembranza de remen para remembrar tu propia sabiduría y es por eso que te piden ahora paciencia ir paso a paso lento pero seguro ok vamos a ver qué es lo que te están indicando como sugerencias para que sigas sanando y sigas avanzando en estos últimos días de septiembre. Tienes la carta el hogar de cabeza. Vamos a ver cuáles son las resistencias que aún hay que eh, poner atención en eso, en este caminar lento, pero seguro, para que no te resistas. Tienes la carta los detalles, detalles, detalles, detalles boca arriba son tus resistencias esta carta nos habla de tus resistencias y finalmente la carta que voy a sacar ahora es el paso que debes seguir una vez que hayas sanado estas resistencias cuál será el siguiente paso ok tienes la carta el estímulo de cabeza bien vamos a iniciar Ok, como te decía en un inicio Leo, para todo hay lugar, para todo hay momento eh, Tus tiempos, recuerda que tus tiempos no son los tiempos del universo Así que el hecho de que hoy te, estés te estén impidiendo que vayas lento Es porque es lo más seguro en estos momentos que sobre todo se han dado bastantes cambios en tu vida Leo eh, para todos, en general, han sido momentos de cerrar ciclos sobre creencias y relaciones que ya no se estaban, eh, ya no estaban sumando a la vida de las personas, como que hubo este reacomodo de piezas, de engranes, para que cada uno de los seres se dirija hacia una versión más alta de sí mismo. Y tú no te quedaste fuera, Leo, también se movieron muchas cosas, se terminaron seguramente relaciones de trabajo, relaciones amorosas, afectivas... Y hoy te dicen, tranquilo, no te desesperes. Este cambio, este brinco que estás dando es porque estabas vibrando o venías vibrando en un, en, una, en un deseo de ya vivir de manera consciente. Empezaste como a observar este sabio que está ahí pensando con su báculo de sabiduría, está observando meditando constantemente y así te encontrabas tú Leo. Estabas entraste en un momento de observación en donde fuiste fue siendo más fuerte cada vez más aquellas situaciones con las que ya no estabas sintiéndote cómodo o cómoda aceptaste que ya no querías vivir ese tipo de vida, ese tipo de creencias sobre ti mismo, sobre ti misma, y entonces todo se empezó a mover energéticamente para que tú empieces a remembrar esa sabiduría, empieces a aplicar esa sabiduría que remembraste sobre los deseos verdaderos de tu alma, y entonces hoy con esas decisiones, con esos cierres de ciclo, con todo este movimiento que has estado experimentando, te dicen, tranquilo, no corras, Leo, es importante que estés como un observador, que continúes como un observador observadora de tu vida, de tu película, de vida. Puesto que en estos momentos, una vez que has movido estas piezas, es importante que reconozcas que es un nuevo ciclo y cada ciclo tiene su proceso. No dudes de ti mismo, de ti misma, no corras. No es el momento de, de ahora querer tomar decisiones precipitadas. No, es momento de calmar, de esperar a que esta energía se estabilice y entonces empezar a tomar decisiones con esta claridad que está viniendo hacia ti. ¿Ok? Ya la estás viviendo, ya la empezaste a vivir, ya se hacía muy eh, evidente aquello que ya no estaba funcionando en tu vida Tomaste decisiones o la vida misma te llevó a esas mismas eh, decisiones Y ahora es momento de hacer como, como un respiro como ¡Ay! voy a descansar un poco ¿Por qué? Porque te dicen la sugerencia que te dan para que continúes sanando, tienes el hogar de cabeza y te dicen no dudes en que siempre estás en casa y siempre estás acompañado. Todos aquellos pensamientos e ideas que te genera el ego sobre la separación entre tú y el universo son únicamente jugarretas que hace el ego para que no continúes con tu conexión divina, con tu conexión en conciencia. Estas jugarretas, estas eh, sutilezas o trampas del ego que juega en tu vida, es importante que te mantengas observándolas, que decidas por ti mismo, y esa es una decisión importante para estos días, es mantenerte en tu casa. Y tu casa está ahí donde se encuentra tu corazón. Siente. Reconoce esas emociones que todos estos cambios han estado generando, ¿ok? Porque fueron movimientos, hubo emociones, muchas posiblemente las externaste y las dejaste salir, sin embargo todavía hay algunas, ¿ok? Como que estás yendo de brinquito en brinquito y todavía hay algunas que hay que sanar para que entonces puedas sentirte en casa, sentirte en tu propio hogar, ¿ok? ¿Y cómo es que esto se relaciona con las resistencias que hoy experimentas? Esta sabiduría que en este momento se nos apagó la velita, se nos apagó la luz, no quiere decir que ya se acabó, sino que ha comenzado este nuevo proceso de reencuentro contigo mismo, Leo, contigo misma. Para tener claridad... Te dicen No te resistas a observar los detalles, a darte cuenta todavía que eh, hay que redirigir la brújula hacia el norte geográfico y el norte geográfico es allá donde el sol se encuentra, en el cielo, hacia arriba, donde está la, el universo, la inmensidad y entonces te piden pedir claridad. Okay, esta lupa in, encierra la palabra claridad, deseo la puedas ver Y te piden pedir, solicitar ayuda al universo, a los ángeles, a Dios Que te muestre esta claridad sobre lo que ahora quieres vivir en tu nueva vida Este momento es, no te resistas a pedir, a abrirte como un libro se abre y te muestra palabras bellas, te muestra la historia ¿no? de tu vida. Ábrete, pide claridad. Es momento, estás empezando a escribir un nuevo libro, leo, y es momento de que pidas claridad, pidas apoyo. Te acerques a personas que ya han vivido experiencias similares a las que tú, estás viviendo y que las han mm, sanado y se han ido hacia arriba, ¿ok? Aquí te piden que en esos detalles de tu vida te acerques justamente a ese tipo de personas. Ojo, hay eh, los guías, las personas que está, que se presentan en tu vida como guías, te van a hablar de experiencias que vivieron similares a las tuyas y cómo la, la, la brincaron, cómo avanzaron, ¿ok? No te encierres o no te vayas con personas que no han vivido esto y que solamente te darían consejos de algo que posiblemente harían y ni siquiera saben si lo harían. Eso es chisme, eso, eso en realidad no existe, ¿ok? Busca personas que ya pasaron por este camino, personas que te representen esta, este avance, esta evolución pídelas también, pídele a, al universo, a Dios que te presente este tipo de personas para que tú puedas dar el siguiente paso, para que crezcas. Estas guías espirituales, a eso a, en, en, esa es su misión en esta vida, guiarte, guiar a las personas bajo su experiencia. ¿Okay? Y finalmente en esta tirada general te di, este, dicen que te regalan el estímulo, y lo tienes de cabeza, y esto significa que ante estos cambios puede ser que sientas un poco de resistencia, ¿ok? que sientas un poco de miedo, y te recuerdan que el miedo solamente es una ilusión, puesto que en realidad no está pasando nada. El estímulo es muy positivo cuando aceptamos que los cambios que se presentan en nuestras vidas vienen para llevarnos a la versión más alta de nuestra existencia. Y hoy te dicen, este estímulo que estás experimentando a lo largo de estos días, te va a llevar a descubrir más tu potencial. Este potencial que has dejado un poco olvidado, que de repente se te ha olvidado... Eh, Ma uh, como maniobrar, como sentir, como expandir y presentar al mundo. Entonces te dicen, de paso a paso, ya diste los pasos principales, ya decidiste, ya cerraste ciclos, ahora te toca ir lento pero seguro, regresar a tu hogar, observar esos detalles para que tengas claridad, pedir la guía, ok, y entonces dar ese brinco, dar ese salto ahora vamos a ver cómo es que la parte económica está siendo guiada la parte profesional ok, esa, esa parte con la que generas tus ingresos vamos a ver cómo se está moviendo en estos últimos días ¿Y qué? tienes la carta tocando fondo de cabeza ok a ver Con estos movimientos que has estado viviendo Leo, posiblemente Te estés dando cuenta también Que en aquello que, a lo que te dedicas Ya no te está siendo funcional Ya lo intentaste Ya diste Ya te dejaste guiar Ya estudiaste Ya aplicaste Y aún así no se están dando las cosas Es momento Leo, también de que poco a poco evalúes que hacia dónde quieres ir en este le caminar lento en estos últimos días de septiembre es importante que entres en una evaluación de si seguir o no ok porque pareciera que hay un estancamiento también en la parte económica leo y este estancamiento vamos a, a ver a qué se debe Ok, tienes el vuelo de cabeza ¿Y qué nos quieren decir con esta, con esta carta? Voy a recorrer un poco las cartas para la izquierda Creo que no se alcanzan a ver totalmente todas Ahí eh, Sé honesto contigo, Leo Sobre los verdaderos deseos profesionales que tienes si se está dando un estancamiento en tu presente en la economía o en los negocios Quizá de manera interna no sea lo que realmente quieres Puesto que la carta del vuelo de cabeza nos indica que hay sueños que quieres empezar a materializar Y por miedo y por mantenerte en una ilusoria zona cómoda no estás dando estos brincos si bien es cierto, en general se te están moviendo muchas cosas, en la parte financiera, en la parte profesional, te resistes a dar este brinco. Y aquí te dicen, ¿qué podría pasarte? Si todo en la vida es un cambio, si todo en la vida fluye conforme tu energía... Está vibrando ¿Por qué no vibras alto? Confías en este poder superior En esta, en este universo Y vuelas Abres tus alas Abres eh, estas nuevas opciones ¿Ok? Sé honesto contigo Aquí te piden mucha claridad Leo Aquí es evidente que hay deseos Que quieres empezar a materializar Posiblemente ya no estás nada a gusto con esa eh, forma de generar ingresos La principal forma de generar ingresos que crees que es la más segura Estoy tomando un poco de agua Y te dicen, sé honesto y toma conciencia Da el paso el paso que ya es evidente que hay que tomar, que te resistes a tomar, sin embargo, eh, recuerda que todo lo que es para ti ahí va a estar, y lo que no, la vida encontrará la manera de moverte de manera amorosa para que entonces sí abras las alas y vueles, no te resistas a esos cambios económicos. Y mira, cierran con esta, en esta parte económica profesional, cierran con la invocación mágica de cabeza. ¿Y a qué se refiere esta carta? Obsérvala. Imagínate que eres tú esa persona que está en la carta, cuya alma está brillando, palpitando y queriendo experimentarse creativamente, tú estás sintiéndolo y en este momento se vienen a, a tu recuerdo esos deseos profesionales que quisieras empezar a materializar y justamente te dicen con esta carta final en la parte profesional, escúchate escúchate porque hay más hay un poder infinito adentro de ti Leo, que puede empezar a materializar todas esas ideas Todas esas nuevas opciones que has estado ya eh, viendo Y que ya tienes tiempo queriendo poner en práctica Y es el momento ¿Ok? Es el momento de quitar los miedos Porque eso es solo una ilusión Y aventarte, aventarte a la aventura de la vida Recuerda que la abundancia eh, La abundancia incluye la parte financiera eh, la abundancia como tal bueno es infinita y, y la tienes es importante que lo reconozcas sin embargo en esta parte profesional la abundancia cuando conectas con tu verdadera pro, eh, pasión con, cuando dices sí voy por este sueño el universo va a engranar todas estas piezas para que todo fluya y se expanda lleva un proceso claro y es importante que lo tengas en mente. Sin embargo, es tu momento, Leo. Es tu momento de abrirte y de abrir las alas en la parte profesional. No tengas miedo. Y en la parte de relaciones, justamente, vamos a terminar con esta parte. En la parte de relaciones tienes la unión de cabeza. ¿Y a qué se refiere con esta unión de cabeza? Primero, has estado tan movido... Tan movida Que pareciera Que de manera mm, Ok, mira, quiero mostrarte Esta vela roja Acaba de terminarse En este momento La vela roja Representa al amor Y no quiere decir Leo que ya se acabó el amor para ti, sino que ha empezado una nueva etapa de relacionarte, nuevas formas de relación, de relacionarse, ok, y estas nuevas formas de relacionarse primero requieren que te unas tú, que te remembres tú, en amor, en valoración, que te valores, que reconozcas, como aquí venías haciéndolo en tu, en tu vibración general, que reconozcas lo que sí encanta, lo que no estás dispuesto o dispuesta a volver a vivir, te dicen con esta carta, sana de raíz todos aquellos resentimientos que aún sientes del pasado, puesto que si no los sanas, se te van a estar presentando nuevamente en cada relación que abras, sea de amigos o pareja, para que los observes y los sanes, ¿ok? Eso no quiere decir que sea malo Leo, todo lo contrario, todos los reflejos, todas las relaciones que te presentas en la vida, reflejan de ti todo aquello que haya que sanar y lo ya sanado, es decir... Lo que te encanta, está sanado, o lo que ya no te genera movimiento, ya lo sanaste. Lo que genera cierta incomodidad, cierto resentimiento, ahí es donde hay que poner atención, Leo. Esta, esta vela del amor que se acaba de terminar para ti, nos invita a, un nuevo, a una nueva unión contigo mismo y con el universo, con ese poder superior a los ángeles, en lo que tú creas les pidas ayuda para practicar el amor propio y sobre eso empezar a entablar nuevas relaciones, sea de pareja, sea de amigos. ¿Ok? Este tipo de movimientos, tienes la carta, el modificador del mapa mágico. Y en relaciones nos indica que todo aquello que conociste en algún momento era una ilusión puesto que estabas basado, basada en falsas creencias de lo que significaba relacionarse ya sea amigos o pareja hoy este modificador del mapa mágico te invita a quitar esas creencias y entonces empezar a eh, reconocerte a ti mismo qué es lo que quieres, qué es lo que no, lo que te encanta, lo que no, lo que estás dispuesto a dar y lo que no, es como si, imagínate que estás vendiendo un auto de lujo y la persona que está interesada en comprarlo te dice, ese auto es muy común, ese auto es muy conocido, te doy X cantidad, menor a la que tú estás solicitando Pero tú conoces el verdadero valor de ese auto Y entonces decides no vendérselo a esta persona que está demeritando ese valor Tú estás seguro del valor del auto Llega otra persona Y en lugar de, de, de hablarte como desvalorizando como la otra persona El valor del auto te dice Este es un auto que a simple vista se ve que tiene mucho para dar aún Que vale lo que estás pidiendo Y te lo da, ¿no? Te da el dinero Y tú te sientes a gusto porque sentiste que valoraron ese, ese bien Ese auto Lo mismo pasa contigo, Leo Habrá muchas personas que lleguen Que no se den cuenta del verdadero valor que tú tienes Déjala ir Pero primero conoce este valor tuyo Reconócete Valórate Conoce cuánto vales Conoce lo que puedes compartir Lo que estás dispuesto a compartir con las demás personas Para que entonces aquel comprador o, aquel, eh, o aquella compradora de ese bien Esté dispuesto a dar Lo que tú estás pidiendo Y para que lo recibas Leo primero Tienes que estar tú también completo Tienes que estar conociendo ese valor, puesto que es un compartir constante. Y finalmente, Leo, tienes la carta El Pozo de los Deseos. Y en esta carta nos dicen, en tus relaciones, antes de exigir... Fíjate bien cómo se, cómo se va ligando todo esto. En tus relaciones, antes de exigir a otros ciertas actitudes o ciertas muestras de afecto primero tú date esas muestras de afecto primero siéntelas en ti mismo en ti misma encarna todo aquello que quieres ver y que quieres recibir de otros puesto que siempre va de adentro hacia afuera sana tú sana tus eh, emociones sana tus resentimientos encarna ese amor, encarna esa ternura, ese apapacho, apapacha, te quiérete, para que entonces estas personas que llegan sean leales, sean reales a lo que tú quieres. ¡Qué bonito, Leo! Primero encarna lo que quieres ver en el otro, y finalmente, el mensaje que tienen para ti para cerrar esta guía del alma del 7 al 30, del 7 al 30, del 23 al 30 de septiembre, perdón, vamos a cerrarla, y te dicen, tienes la carta atrapado en el barro, y tus ángeles el día de hoy con esta carta que cierra esta guía, tus ángeles te dicen, Sería mejor que hicieras un alto para saborear el esplendor de tu vida. ¿Te acuerdas que al principio te decían lento pero seguro? Entonces hoy te dicen, ahorita te dicen tus ángeles, tranquilo, haz un alto, observa todo lo que la vida te está mostrando. Y te dicen, algunas veces quedarse atrapado es la única manera de conseguir que te detengas y mires a tu alrededor. De hecho, Leo, es una señal de que necesitas desviar la atención de aquello que estés haciendo y concentrarte en alguna otra cosa. Si ofreces resistencia, solo conseguirás adentrarte en lugares más cenagosos. Ahora no es momento de seguir avanzando, sino de observar. La explicación sobre tus circunstancias llegará poco después. Leo detente y encuentra la alegría que se encierra en todo aquello que has pasado por alto enseguida podrás salir del barro pero por ahora debes permanecer inmóvil y saber que el espíritu ha diseñado un plan perfecto para ti Leo, haz una pausa siente, libera, vive, brilla Deseo con el alma que esta tu guía, te dé respuestas y te dé paz, tranquilidad, serenidad. Te proporcione la alegría que te sugieren los ángeles con esta carta. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos tus comentarios, nos encanta leerte. Gracias, nos vemos en el siguiente video.